Bueno, eh, no obstante, ¿no? ustedes viven en una época bastante interesante eh, en que vivimos en una época que yo denomino la época de la seducción de la neurociencia. ¿ya? Y este ejemplo lo, lo saqué de este libro que se llama eh, The Science of Learning, ¿ya? que es precisamente aborda eh, eh, un montón de experiencia y de... Y de <coughs> y de eh, investigaciones basados en, eh, en este tópico súper grande que es ciencia del aprendizaje, y que aquí nos muestra un ejemplo de cómo eh, esta palabra, la neurociencia, a, a veces distorsiona un poco eh, lo que queremos aprender respecto al aprendizaje. ¿A qué me refiero? Ellos citan un trabajo que es un trabajo hecho eh, por la... Eh, investigadora eh, Dina Waver que aparece aquí, ¿ya? y este es un trabajo del año 2008, es bastante antiguo, eh, del Departamento de eh, Psicología de la Universidad de Yale. ¿Y qué es lo que, qué es lo que encontraron ellos? ¿Ya? Que existe una tendencia creciente en la sociedad, ya desde esa época, a querer explicar el comportamiento y la experiencia humana a través de, lo, de este lente de investigación de esta disciplina bien específica que se llama la neurociencia eh, esto es evidente un poco con estas explicaciones que suenan como neurocientíficas, y tienen como una neurojerga por decirlo así bueno, pero el, lo que ellos se preguntaron bueno, ¿qué tan seductoras y poderosas pueden ser estas explicaciones? ¿Ya? entonces, en su investigación encontraron que eh, es más probable que eh, las personas califiquen de buenas explicaciones sobre psicología y aprendizaje eh, aquellas que van acompañadas de jerga neurocientífica, es decir, de términos que eh, utilizan los neurocientíficos en su trabajo de investigación. Por otro lado, incluso si la información neurocientífica era falsa o totalmente inventada, la mayoría de la gente pensaba que esta información era correcta un poquito de contexto, esta investigación la hicieron en esta universidad con grupos de estudiantes de primer año principalmente, ¿no? Y este efecto, que podría denominarse esto de la seducción de la neurociencia, es más pronunciado cuando la explicación original se considera débil y de bajo nivel. Es decir, una explicación totalmente superficial se robustece al incorporar la jerga científica, ¿ya? Y eh, aún más, si, eh, eh, si esta, eh, la, la gente principiante, por eso decía estudiantes de primer año, eh, que tienen algún leve conocimiento neurocientífico, se acompaña eh, estas explicaciones falsas de imágenes cerebra cerebrales, por ejemplo, que una técnica de estudio del cerebro, tienden a, a caer más en la trampa de que esa evidencia es correcta. Y bueno, y como es de esperarse, el único grupo de gente que no eh, se cree estas explicaciones falsas, adornadas con eh, jerga neurocientífica, son los expertos, ¿ya? La gente que tiene experiencia en el área. Y bueno, eso, eh, eso nos genera un problema ¿ya? en la época actual, porque parece ser que todo lo que sea neuroalgo tendría una cierta validez, ¿ya? Entonces, eh, esto genera lo que yo llamo la magia de la neurociencia, hoy por hoy en educación, que pareciera que está en todos lados. O sea, yo sé que ustedes han visto en, eh, en, en múltiples eh, instancias de capacitación, en libros, eh, conceptos como, por ejemplo, allá tenemos la neurofelicidad, la ne por allá la neuroacción, eh, neurociencia educativa, neuroética, neuromusic, por allá, neurodidáctica, ¿ya? contingente pensar en esas cosas especialmente para este curso neurociencia aplicada a la no sé qué eh, neuromarketing por ejemplo neuromarketing y neuroeconomía entonces que todos esos términos están eh, han invadido eh, no solamente en el ámbito de la educación sino que en la cultura actual eso como neurocientífico profesional no deja de llamarme la atención como el neuro algo eh, ha colonizado el ámbito de la capacitación, de la venta de libros. Y la verdad es que la neurociencia es una ciencia, como dice su nombre, y no es una aplicación. El hecho de que nosotros tomemos algún elemento así aislado eh, que venga de la evidencia neurocientífica en el contexto de lo que es una investigación neurocientífica no significa que podemos tomarla y aplicarlo directamente a lo que es la vida diaria. ¿ya? Eso no es ni siquiera una aplicación, eso no lo valida como algo relativo a la neurociencia.